De hoy se realizó la audiencia de control de detenciones, jugó garantía de Chanco, de un hombre de 31 años, nacionalidad venezolana, que se encontraba indocumentado en el país, quien fue detenido el día ayer por vecino del sector de Peuño, Curanipe, Comuna de Peyúgue, cuando un momento antes había ingresado a un domicilio de dicho este sector, donde eh, amenazó, intimidó con un arma corto punzante a los moradores de la casa, en especial a una mujer embarazada exigiendo la entrega de las especies. Este sujeto, hoy día la detención fue declarada legal, fue formalizado por el delito robo de intimidación, y finalmente fue quedado en prisión preventiva, en razón de todos los antecedentes que se han acumulado desde el día de ayer en la carpeta de investigación. El plazo de investigación se fijó en tres meses.